en Villa Mascardi, que luego fue liberada. Andrea, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ina bueno, queremos que nos cuentes un poco eh, cómo fue todo, toda la situación que viviste en, en esta semana prácticamente que estuviste detenida, que fuiste trasladada también, y cuál es la situación ahora. Eh, sí, el, el día 4 nos no eh, las la fuerzas de seguridad de distintas fuerzas que, que conforman el comando unificado nos eh, bueno llegaron a, a la comunidad con gases con disparando y y bueno eh, termina eh, la, la, la triste y violenta y, y violenta historia eh, continúa con en, en la PCA que nos, que nos apresaron y nos llevaron a, a siete Lamien eh, una de ellas embarazada que primero mm. la obligaron eh, la forzaron a ir al hospital la subieron a, a un vehículo y la llevaron al hospital a la fuerza porque eh, ella digamos está eh, esperando su, su bebé mm. ya en, la, en, los 40, en las 40 semanas eh, no, perdón, sí, en las 40 sí. semanas. Y, y bueno, y, y quiere, digamos, eh, to, eh, que el parto sea como respetando respetando la forma, uh -huh. ¿no? De nuestra identidad. Y a eh, otras también otras, que están amamantando, también fueron apresadas con sus bebés de uno y cuatro meses. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue Andrea? Perdón que te interrumpa ¿Cómo sí, fue sí. ese momento? Ustedes estaban ahí, bueno vos no, no, no sos de la comunidad ¿Estabas visitándola? Claro, sí, yo estaba eh, en el, el fin de semana eh, Llegué por, para atenderme Con la Machi Porque ahí en ese espacio hay un Regüe y, y está La Machi que, que vive en el territorio Y que bueno Es, es una autoridad espiritual Y que también eh, atiende las enfermedades eh, las enfermedades físicas y espirituales sí. y me fui a atender y el día anterior me, ella me atendió y me preparaba remedio para que yo el martes me lo llevara y continuara yo mi, mi viaje y mi trabajo porque el martes a la noche ya tenía compromisos sí. y yo vivo entre Leu eh, bueno, aún estoy en Bariloche porque, bueno, todo esto trajo muchas consecuencias y, eh, bueno, en ese momento yo estaba, estábamos con otras de la miel preparándonos para hacer el guillipún, es un, un, un pequeño, una una ceremonia chiquita de, de saludo a, al sol. Y bueno, nos encontramos con que empezaron a tirar gases y entraron por la tranquera y por diferentes eh, rincones de, de, digamos, de, de diferentes lados de, de, de, de la de la comunidad. Mm. Eh, y de una forma muy, muy violenta nos amenazaron con matarnos. Nos decían al piso las matamos, a ustedes les gusta vivir así, tírense al piso, mierda, o las matamos. Eh, dispararon. También, y bueno, no, nos obligaron a... Obviamente, bueno, nosotros no, no queríamos eh, tirarnos al piso ni, ni ni rebajarnos tampoco de esa manera. Eh, y, y nos les preguntábamos por qué estaban haciendo esto, qué, qué orden tenían, que queríamos hablar con juez o jueza, y nos decían, tenemos la orden, tenemos la orden, y en ningún momento nos mostraron nada, ni nos dijeron de qué se trataba la orden. Y bueno, eh, no, a, a, tampoco permitieron que la machi pudiera sacar ropa para los bebé, para el bebé le, También le tiraron un gas adentro de su ruca eh, Hubo un grupito de niños que escuchó Estaba llegando también al regüe y, y escuchó y los disparos y los gases Y salieron corriendo para el monte eh, Bueno, la situación fue muy... Uh -huh muy horrible había un, un, un digamos un operativo desmedido de cantidad de también de vehículos y de milicos de todos los colores digo yo porque bueno esa fuerza especial que yo no conocía geof geac o algo así con f termina sí. creada por el para este comando unificado eh, y, y bueno finalmente nos, nos nos obligaron a ir con lo opuesto y y a, a la ruta, y, y nunca vimos a la jueza, hasta después de dos horas, eh, donde yo le pregunto de qué se nos acusa, que quiero ver la orden, qué dice la orden, si es, cómo van a entrar por la tranquera de la comunidad de esta manera, y y dijo, yo soy el papel, me dijo, y eso sí, textualmente y dijo yo mandé a hacer este operativo yo soy el papel y nada y no y nada más que eso digamos yo uh -huh. no no sabía de qué se me estaba acusando por qué se me estaba deteniendo demorando ni el resto de mis elementos tampoco y cuándo supieron porque la o sea los cargos eh, los delitos que les imputaban en qué momento al quinto día todo fue eh, absolutamente eh, Desmedido y además eh, fuera de, de, de la ley, en el sentido de que, bueno, yo he aprendido un montón en todo este tiempo. Eh, y, y además nos hicieron firmar un papel de que uno tiene derecho al abogado antes de la indagatoria y, de, y quedamos incomunicadas por por 48 horas, pero sí teníamos derecho a la abogada. Nos negaban el derecho a, a la abogada, a hablar con ella. Eh, y... Y también eh, la indagatoria se tiene que hacer en, dentro de las 48 horas y eso no sucedió porque recién el quinto día nos hicieron la indagatoria y ahí yo estaba en, en ese momento con otras tres, la más, en el penal de Seiza. Claro. Tuvimos que pasar ah, sí. por, por momentos espantosos. Eh, primero en la PCA con requisa, desnudo, controles, filmadas todo el tiempo hasta para ir al baño. La, la mía embarazada hasta hasta cuando tenía que bañarse, la filmaban. Eh, situaciones muy humillantes. Eh, también requisaron las cosas de los bebés, las las bolsitas, los pañales, las frazaditas, los, el carrito de los bebés, como si fuéramos gran peligro, como si fuéramos, no sé, eh, eh, y armaron todo para crear el enemigo interno y hicieron toda una digamos todo, todo un, montaje, un montaje recién al quinto día que tenemos la indagatoria pudimos saber de que este nos acusaba de incendio usurpación y resistencia de autoridad y nuestros abogados no tienen aún hoy la, el acceso a, a la causa digamos el expediente completo porque está en el secreto de sumario esto quiere decir que además cualquier cosa o cualquier otra acusación o cualquier otro elemento que pueda introducir la fiscal en ese expediente nuestros abogados no, no lo saben, lo desconocen y nosotros también. Eh, por eso ten, también decimos que esto del principio es un montaje y del principio tiene, se manejó de una manera rompiendo todos los pasos que, que, deben, que deben tomarse porque... Nosotras podríamos haber hecho la indagatoria en libertad o en moradas eh, y en el mismo día haber hecho la indagatoria. Y eso no fue así. A, a, a cuatro de nosotras nos pasearon por las cárceles penitenciarias de Buenos Aires hasta llegar al penal, donde nos hicieron desnudar un montón de veces y requisarnos y, y humillarnos, eh, donde nos hicieron sacar nuestra ropa eh, y, y nos, nos negaban, en la abogada, eh, así que fue, y, y nos negaban también, nos, tu, nos tuvieron incomunicadas porque tampoco nos daban para hablar con otros familiares cuando ya habían pasado las 48 horas, fueron fuimos esposadas desde que salimos de PCA, todo el tiempo fuimos esposadas, incluso esposas y cadenas nos pusieron para ir al penal, sí. Eh, y bueno, en la Unidad 28 también, incluso esto también lo digo en cada entrevista, eh, había un, un eh, en, en el momento que nos que nos vuelven a requisar y desnudar eh, para llevarnos al penal, eh, había un, un hombre, un, uno de los de la U28 mirando, cosa que eso es, bueno, perverso, asqueroso, sí. un degenerado porque son esas prácticas que le que ellos, bueno, están acostumbrados. Nos, eh, por momentos nos decían, nos hicieron poner de, mirando la pared. Eh, bueno, diferentes diferentes situaciones de, de, de, de la época de la dictadura y a nosotros nos removía mucha también la memoria de nuestra gente del pasado cuando los trasladaban, los traslados forzosos a los campos de concentración, a Buenos Aires, a la isla Martín García. Nosotras vivimos en carne propia eh, lo que vivieron nuestras Juicy Y la verdad que fue eh, una una tortura psicológica, cultural, emocional, porque sí, ellos estaban muy preocupados las 24 horas filmándonos, en los traslados, en, en todo momento nos filman, y y no sé, no sabemos para qué, ellos dicen por su seguridad y la nuestra, pero sí, para para quedar cubiertos de que no de que no nos golpean, pero el maltrato psicológico que sufrimos, eso eh, también deja deja huellas. Andrea, bueno, eh, vos quedaste desvinculada de la causa, ¿verdad? Sí, yo estoy sobreseída Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y vas a iniciar algún tipo de acción por eh, por esta situación que atravesaste? Sí, eh, espero, espero tener pronta respuesta de los abogados, eh, y sí, yo quiero que aunque sé los tiempos de esta injusticia de la injusticia del poder eh, judicial y que siempre está del lado de del poderoso, del terrateniente, del rico, y en este caso son el gran bloque con el gobierno provincial, nacional y con los medios hegemónicos. Eh, a mí realmente no me importa porque yo digo todo este todo, todo esto no este mal malos ratos y mal, y la experiencia tan fuerte, y dolorosa que que, que tuvimos que pasar yo, yo no la voy a dejar pasar esto no, no es gratuito además en mi caso yo soy actriz y, y tenía eh, quién quién me va a pagar a mí eh, como le dije a la jueza eh, quién va a resarcir no solo mi daño, el daño el daño digamos social no porque salir en los flyers diciendo que acusada que la mm. llevaron que está en un penal eh, la, eh, el paso por esos lugares eh, estoy sobreseída pero donde realmente quedo quedo sin ningún sin ningún antecedente después de haber pasado mm. por todos esos lugares donde me hicieron poner el mis huellas digitales claro. eh, Andrea y además de esto, sí, no la perdón. cuestión laboral económica sí, claro eh, sí. yo estaba grabando una serie y a mí me, a nosotros nos apresaron el martes. Yo el día miércoles tenía que grabar en el Lique Ameguino, en Chubut. Uh -huh. Y bueno, no todo eso todavía no sucede. Yo estoy todavía en Bariloche. Claro. Eh, me devolvieron eh, tarde la, la camioneta, me, sin la patente, uh -huh. eh, con un vidrio roto. Hoy que hoy lo cambié y me salió catorce mil pesos sin la, mis pertenencias, la ropa que tenía en la camioneta, eh, y bueno, toda desarmada en el interior. Entonces uno dice que eh, hasta hasta dónde van a seguir, ¿no? Hasta eh, eh, También me tenían que entregar las cosas inmediatamente, que yo saliera, que salí el 11 de octubre a la tarde, y recién ayer pude ver con mis documentos, con... Eh, con mis pertenencias, ¿no? Mm. Y, y yo digo, y gratuitamente tengo que andar ahora de la fiscalía, a la federal, a la gendarmería, juntando mis cosas. Y, y y bueno, después de haber pasado esta, la verdad que esta pesadilla que pasé, eh, y gratuitamente, ¿y cómo, cómo se vuelve después de esto, ¿no? Mm -hmm. eh, y con la bronca, con la bronca también de que. Nuestra están están, están presa. ¿Sabés Acá cómo están ellas? Tengo, sí, sí, sabes. sí, estoy. Las la vengo a ver. Acá. Claro, pues están con, con domiciliaria. Claro. Uh -huh. Y también sabiendo que, que la policía, la federal, que el, el diario Clarín y Infobae, Infobae sacan fotos. eh del Rehue, del Espacio Sagrado, que tocan todas las cosas ceremoniales nuestras, que y que ellos entran y salen y publican cosas y y, y también sacan cosas de, de la machi. Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde? Yo me pregunto, porque es algo que nos, nos afecta como, como pueblo mapuche. Uh -huh porque se están metiendo con bueno con nuestros lugares sagrados y, y con nuestra espiritualidad, yo digo eh, el Estado no lo hace eso con ninguna otra iglesia con ni católica, ni evangélica ni mormona, ni de nada y se mete con lo nuestro y además nos trata de terroristas de peligrosos de cuando realmente nuestra gente fue, siempre estuvo en Namapu en la tierra y los y los eh, extranjeros, los invasores y lo que tienen la mayoría de, de la Patagonia son ingleses, son de otra. Y entonces, ¿dónde está el nacionalismo?